¿Es Genesis? ¿Cómo Buen estás? Mi amada Yelin, hoy viniste tú y. ¿Eh? Y sin chisme. Porque... No, pero eres tú pero el no, chimoso aquí. No, es Roberto. Eh, ¿Pero qué es lo que está pasando en la red de Génesis? Hay un chisme fuerte con Gonzalo. No, no, yo no quiero tener eso. Vamos <risa> con Genesis Con su equipo estelar, actualidad deportiva. <risa> Como siempre traemos todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor. Recuerda seguir en nuestra cuenta de Instagram, Telenor dos, También suscribirse a nuestro canal de YouTube donde subimos este video. Y recuerde que también en Facebook tenemos todos los videos virales ayer. Ayer fuimos virales con nuestro top 5 de las cosas, de las cinco cosas que ustedes no encuentran en colmado. Gracias a las críticas y a los comentarios positivos fueron muchos. Pero gracias sin duda a mi amigo Remo de Rebocha.net por el apoyo. Bueno, recuerden que siempre que me, la barbería que yo voy, donde me doy el corte, donde me ponen el flow, el estilo nítido, es en Brooklyn Show. El brooklyn Barbecue Show, que está ubicada en la restauración con libertad. Allá los muchachos tienen un, un sillón que da masaje. es tan cómodo que Recuerden que estamos bajo aire y cámaras, es una barbería, grande liga, ahí hasta masaje te dan, Roberto, tienes que ir. Y limpieza ahí, un chico con Willy. Son un tío, y para las mujeres que le gusta sacarse la ceja, son tipos fuertes, güey. Ya ustedes sabe, bonitillo. Eh, ya ustedes saben. Bueno, vamos con la información más importante de nuestro portal de en la más, en la más comentada de ayer. Y es que Kimi Ultra Mega amigo de Roberto Neri, amigo de nosotros, mencionó en sus redes sociales que Gonzalo le dio 2 millones de pesos por hacerle un dembow. 2 millones de pesos por hacerle un Dembow. En ese Dembow, que es una adaptación de un Dembow que él tiene, creo que de playero, playero, o sea, un dembow playero que él tiene. Él hace una adaptación a favor de Gonzalo en la foto de tacarín, en el video de tacarín, se monta en el helicóptero. Pero no solamente fue eso, el negocio que él hizo con el señor Gonzalo Castillo, según químico, dice que está. Los 2 millones de pesos, seguro que tiene que estar entre los 150, 200, 100 por ahí, 100 mil pesos de fiestas, no, no sé cuánto. Calculen, vamos a ponerle un 100 por 60 son mucho, pero mucho dinero. Bueno, otro que también es de Gonzalo es. Que Gonzalo anunció un concurso de canto. Así mismo. Un concurso de canto. Cántale a Gonzalo 2020. Como dice, como dice un amigo mío, eh, tengo que ir a asociar lo mío. Porque usted va a asociar lo suyo con ese concurso de Gonzalo. Que fue publicado en el Instagram del Boli de Bolívar La Valera, que ahí fue que nosotros lo extraímos. Parece que es anunciante de Gonzalo. Un eh, besito a los muchachos que están en la pantalla para yo poder ver la, la cantidad, exacto. Primer lugar: 2 millones, 2 millones de pesos dominicanos. Segundo lugar, un millón de pesos dominicanos. Y tercer lugar, 3 eh, medio millón de pesos dominicanos. Es cantarle a Gonzalo, una canción para Gonzalo, Yo he visto concursos de 100 mil, de 50 mil Pero de 2 millones 2 millones de pesos Exacto, hacerle una canción a Gonzalo 2 millones de pesos O un millón en segundo lugar O medio millón en tercero Para Gonzalo, Gonzalo Castillo eh, está, está muy buena esta campaña ¿Quién no quiere 2 millones? Todo el mundo va a ser Dembow todo el mundo va a buscar canciones, todo el mundo va a hacer de todo para ganarse ese, ese dinero. Ya en nuestro encargado de redes sociales aquí irá a hacer su cancioncita para Gonzalo eh, para ganarse ese dinero. Seguimos más con el toque de mediodía y con todo el contenido que trae hoy, más el, la invitada especial que tenemos hoy.